Anoche, no sé a qué hora penetraron por la parte de atrás del baño, me rompieron los hierros con una cizaya y se llevaron los wikis y un dinero en efectivo yo tenía dentro del negocio. ¿Dónde fue eso? En la Avenida Libertad Esquina Mella. ¿Qué te llevaron? Me llevaron todos los wikis, se los llevaron. Y los cientos mil y pico de pesos yo tenía en efectivo. ¿A qué hora más o No te puedo decir a qué hora porque yo sería a las 12 de la noche, no sé a qué hora fue el hecho. Sospecha. ¿Sospecha de alguien? No, no tengo sospecha de nadie porque... ¿No cámara? Sí, pero no he chequeado la cámara todavía Primero vine aquí ¿no? ¿A cuánto asciende más o menos el robo? ¿no? Como a los 300 mil y pico de pesos Con todos los que se llevaron ¿no? ¿Cómo te percataste? Cuando el abrigo, donde entré, vi los huecos En los tramos vacíos ¿Es la primera vez que roban? Sí, allá es la primera vez que, que roban ¿Cómo es la vigilancia? ¿Pedó? ¿Cómo es la vigilancia? No, voy a pasar a la policía cada rato, acá se metieron, pues, parece que, no sé cómo yo lo hicieron, porque por atrás del negocio está que tiene un pasillo, entonces por ahí fue que ellos entraron en al el pasillo, no se sé ve cuando estaban rompiendo, porque ahí veía que entra en el pasillo para tú ver quién, quién estaba allá adentro. ¿Cómo se llama tu negocio? Voy a 3032. ¿Dónde, ¿Dónde está ubicado? Avenida Libertad, Quina Mella. ¿Qué le pide a las autoridades? Que vamos a chequear para que la investigación se haga, y si con, con la persona que eso se metió a la bodega. Son constantes los ¿no? robos. Ejemplo, para la parte de arriba, sí. Por ahí en la libertad primera vez que se sucede, tú me entiendes ah, mi negocio. ¿Dónde penetrar? Por la parte de atrás.